Para instalar Cadenlive en Windows o Linux, la versión para Mac parece que está un poco obsoleta, lo que hacemos es ir al web oficial de Cadenlive, que es esta de aquí, cadenlive.org, vamos a la sección de download, y dentro de ello aquí tenemos las diferentes distribuciones de Linux en las cuales se puede instalar con las instrucciones, habitualmente se usan distribuciones basadas en Ubuntu. Linux Mint es una de las más recomendables, muy estable y yo diría que funciona mejor que Ubuntu. Si pinchamos en el desplegable, pues aquí tenemos las instrucciones. Lo único que tenemos que hacer será abrir un terminal de nuestra distribución de Linux y para descargar la última versión estable ejecutar estos tres comandos. El primero añade el repositorio oficial, el segundo actualiza la lista de paquetes que se pueden descargar de ese repositorio y el tercero lo que hace es instalar eh, ya la aplicación también nos explican además que si queremos eliminar esta, este repositorio eh, pues podemos ejecutar este comando en Linux es muy fácil y siempre tendremos la, la última versión estable Windows no es la última versión pero casi eh, creo que la sacaron en enero y las instrucciones para Windows las tenemos en esta sección de aquí. Bien, pues vamos a ir siguiendo las instrucciones. Aquí está la instalación eh, y paso a paso. Lo primero que nos dice es que descarguemos del de, servidor de KDE la instalación para Windows. Voy a abrirlo en esta otra pestaña. Y aquí tenemos... pues eh, las, las descargas, ¿vale? Desde estos repositorios espejo podemos descargar la distribución. Um, bueno, pues estos son para Europa. Pues elegimos uno cualquiera, el que más rabia nos dé, y desde aquí podremos descargar la, la versión oficial para 64 bits. Bueno, pues pincho en uno cualquiera, y lo que hago es eh, descargar. Lo voy a descargar en documentos, el archivo instalador que es un zip. Realmente hay que instalarlo, es una versión portátil. Una vez terminada la descarga vamos a nuestra carpeta de donde hemos descargado el archivo y simplemente descomprimimos la carpeta. Pues eh, la vamos a descomprimir en, en la ruta más corta que podamos. Porque siempre va a funcionar mejor. ¿Vale? En este caso yo lo voy a descargar en una unidad que tengo en el ordenador que se llama datos. C, y directamente vamos a descomprimir ahí la, la carpeta con el programa. Bien, una vez extraído podemos seguir con los siguientes pasos. El siguiente paso es descargar eh, la librería de ffmpeg um, del enlace que viene aquí mismo. Pues igual que antes, voy a descargar esta librería en documentos, por ejemplo. Y una vez descargada, voy a extraer su contenido. Bueno, ya prácticamente ha terminado y aquí tenemos la librería. Voy a hacer doble clic para explorarla y esta vez la voy a extraer pues, en la misma carpeta donde está el archivo. Aquí tenemos la carpeta con las librerías y continuamos con lo que nos piden. Vale, hemos extraído, copiamos el contenido de la carpeta BIN dentro de nuestra instalación de CadenLive. Live. Bueno, pues el contenido de la carpeta BIN, selecciono todos los archivos, copio y me voy a la carpeta de CadenLive Live de Windows y pego aquí los archivos eh, que he sacado de la carpeta de la librería. Bien, el siguiente paso nos dice aquí copiar la carpeta de presets dentro del, eh, de la carpeta de instalación de Live. Bien, Pues Cojo la carpeta entera de presets, botón derecho copiar o control C. De nuevo me voy a mi carpeta de instalación de CadenLive y la pego en este emplazamiento y ya casi está, lo siguiente que dice es que abramos el programa, que luego cerremos y que lo volvamos a abrir, ahora veremos por qué, bueno pues el programa sería este de aquí cadenlive.exe, ejecutamos con doble clic, nos va a aparecer un mensaje que es de la instalación de linux, eh, si no aparece como a mí es porque ya he hecho la instalación previamente pero es posible que aparezca un mensaje de la instalación de Linux diciendo que, programa, eh, que faltan programas. Bueno, simplemente cerramos, volvemos a abrir el programa y aparecerá pues, como me ha parecido a mí aquí eh, en este momento. Y eso sería todo. Si lo quisiéramos desinstalar, solo hay que borrar la carpeta. Si nos dan algún fallo, pues igual tenemos que cerrar la sesión y volver a abrirla. Y tener en cuenta que en la carpeta de usuario en la siguiente localización usuarios eh, hay una carpeta oculta que la podemos mostrar aquí en la vista mostrar elementos ocultos que es appdata dentro de roaming pues en la instalación se crea eh, una carpeta que se llama Life eh, y que quizás esta es la ruta completa eh, pues que guarda alguna información pues de, de la instalación o cosas que vamos haciendo. Bueno, pues si queremos realizar una desinstalación completa, esta carpeta la tendremos que borrar también. ¿Vale? En cualquier caso, pues es una instalación portátil en esas dos carpetas, la que hemos creado nosotros, en este caso en la unidad de datos, eh, y esa carpeta del usuario local.